Hola familia, regresamos otra vez con esta serie de tutoriales básicos para los nuevos jugadores, donde estamos demostrando, enseñando cómo usar la página de UPEX LAN, muy importante saber de esta página y usarla lo más que se pueda para que no gasten UPEX a lo loco, como lo hemos hecho muchísimos. Aquí vamos a de al de Find My Sense, encontrar mis avioncitos, mis cents. Okay. Creo que aquí estaba yo ayudando a un nuevo jugador. Creo que era un nuevo jugador que okay. llegó al barrio buscando ayuda. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a poner mi nombre. Estoy en Chicago. Y con este servicio, recuerden, este servicio es gratis. Yo pago por un servicio de estos de los cents porque me llegan alertas al teléfono, pero no es necesario hacerlo. Hay diferentes servicios, diferentes bots, pero como pueden ver, aquí me dice la distancia donde están estos avioncitos de mi propiedad. Como tengo muchas propiedades, me van a dar más cents. En el servicio por el que pago, solamente me dan entre 5 a 8 propiedades. Pero lo que puedo hacer es aquí apretarle a la dirección me lo copia, ya lo copió, me vengo aquí al mapa donde estoy, copio la dirección, puedo mandar a mi explorador aquí. Y como pueden ver, aquí está el avioncito, está a 120 metros de distancia. Si lo dejo que se venga, el explorador no, no va a llegar porque se va a ir hacia acá. Entonces lo que pueden hacer, Lo que hago, familia, y lo he explicado en los videos de busca de tesoros, los tutoriales básicos, si no los han visto, se los recomiendo, es seguir mandando a mi explorador a esta propiedad. Así. Hasta que agarre caminito hacia el avioncito. Entonces, esto es lo que se puede hacer. Okay. Pero digamos que cuando busque, no tengo muchas propiedades en Chicago. Y si le aprieto aquí a esta... Lo copiamos la dirección, digamos que ese es el Send más cercano. Ese avioncito va a estar a 300 metros. Miren, ¿cuánto tiempo se va a tardar para llegar acá, verdad? Y durante la semana de Sparks, de busca de tesoros, es importante uh, recargar estos cents lo más pronto posible. Lo que podemos hacer, no, todavía no me lo da, es el siguiente truco muy muy bueno se regresan aquí nos volvemos a meter acá dice show maps of all Sends. que nos demuestre dónde están todos los cents en todo el mapa lo selecciono se va a cargar el mapa déjeme regreso aquí para cargar mi cent listo ya vieron ya cargué mi centro no tuve que gastar no tuve que mandar a mi explorador a otra propiedad pagar un cent para que me gane un cent verdad y aquí Vamos a ver si ya no los dio. Aquí está todo el mapa de Estados Unidos con todas las ciudades. Lo que tienen que hacer familia es buscar los avioncitos que estén uno encima del otro. Por ejemplo, este. Porque eso quiere decir que están cerca. Y es a donde quieren ir. Quieren mandar a su explorador a estas propiedades donde los están uno cerca del otro. Ah, qué menso. Hago esto. <ríe> Y miren, si lo mando en esta propiedad de aquí o aquí, tal vez me deje agarrar los dos. Vamos a ver. Dice, go to property. Que vaya yo a la propiedad. Me va a dar el, el número de ID. Es 1106 West 112. Vamos a ver. 1106 West 112. Aquí está. Y miren, no está muy cerca, porque si lo mando hacia acá, a esta propiedad, o a esta propiedad, o uh, tal vez sí, tal vez sí alcance, vamos a ver, lo voy a hacer por ustedes, ¿ok? Me voy a gastar un 100 y 50 UPEX para que vean de lo que estoy hablando. Entonces traten de mandarlo a la propiedad donde exactamente a la mitad, para que puedan agarrar los dos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sería esta, pero creo que aquí, aquí es la mitad, creo. Vamos a mandarlo acá. Confirmamos. Vamos a agarrar este primero de arriba. Me dejó agarrarlo. Como ya tengo mis 11, claro, no me va a dejar agarrar este. Pero este es el concepto, familia. Esta es una forma de un Zen. Pagué por una visita, pero tuve la oportunidad de tomar, de escoger, coger dos avioncitos al mismo tiempo. Importante que sepan hacer esto. Buscar aquí en este mapa, en la ciudad donde estén, para que se ahorren esos cents. A ver. Y como les dije, ten, tienen que ver los avioncitos que estén uno arriba del otro. Eso quiere decir que están cerca están ahí bien, bien cerquita. Por ejemplo, este vamos a ver cerramos acá 36.13 West 51st 33 okay. 36.13 36.13 West 51 aquí está ¿dónde está el otro? Ah, miren Ajá, si lo mando aquí a esta propiedad, creo que sí me deja alcanzar a, a coger este avioncito y este. ¿Okay? así es como pueden usar este esta sección de Apex Land para cuando quieran recargar sus cents. No gasten cents a lo loco. No visiten dos, tres propiedades para, para poder alcanzar uno o dos cents. Este es un secreto. No es un secreto, una táctica, un para que puedan ser más eficiente, más que nada. Así es que bueno, familia, espero que este video les haya ayudado un poquito para encontrar sense No se les olvide dejar un like si les ayudó. Y el quinto video, vamos a hablar sobre los tesoros, el mapa de los tesoros, cómo lo pueden usar. sí Para ustedes que apenas van a empezar a... Buscar tesoros, importante que usen también esta herramienta aquí en Upexland. Bueno familia, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.